Gracias compañeros, Fulvio y Fulvia, a ustedes amables televidentes por estar ahí como cada mañana. En el tema en el día de hoy, iniciando la semana laboral, pues vamos a reflexionar un poco sobre el papel que juegan las redes, poderosísimas redes sociales. Pues, ¿cómo surgieron estas redes sociales aquí en, en el mundo que han podido conectar y precisamente formar esa unión, esa concatenación de círculos familiares, sociales, políticos? Eh, interesados con algún tema en común que les une. Pues eh, les, eh, su origen lo marca el año 1995 cuando Randy Conrad creó el sitio web, el sitio web Classmates este punto com. es un sitio compañeros de clases que fue creado para los colegios y universidades pero ya a partir de 1997 comienzan los usuarios a crear perfiles y listas de amigos con intereses bien, eh, bien marcados y no es hasta el 2004 con, cuando Mark Zuckerberg, el creador del Facebook, la red social más poderosa, la más grande, la que tiene más usuarios en el mundo, entonces él crea esta plataforma y esta herramienta para comunicar para unir a la gente, no importa el lugar donde estén estas redes, pero vamos a ver cuáles son las principales redes, Quizás usted la conozca muchísimo más que yo, pero mucha gente que piensa que solo existe Facebook, Twitter, Instagram… YouTube, no, son muchas las redes sociales y hay algunas empresas que han medido la influencia de cada una de ellas y han puesto, han valorado cuáles son las más importantes, han sacado las 30, en, al año 2017, al año pasado, han hecho una valoración de las 30 redes sociales más utilizadas en, en listas, en ranking de redes mundiales, ese ranking lo encabeza Facebook, le sigue Whatsapp Luego YouTube, WeChat esta es China, la QQ también es China. El Instagram, Kizong, Tumblr, Likering, Twitter, Twitter está en el 10. Eh, Weibo, eh, Snapchat, Baidu, Tieba, Skype, Beaver, Reddit, LINE, entre otras. Solo destacar las principales, pero hay una lista de 30 redes sociales que conectan al mundo Y cada vez crecen más. Se consolida Facebook como la gran red mundial, que comenzó con mil millones de usuarios. WhatsApp ha adquirido WhatsApp y Instagram, que no dejan de crecer. Desde el 2009 ha sobrepasado a YouTube, ocupando la segunda posición en números de usuarios, para rematar con el despegue de Facebook y Messenger. Otras redes sociales con elevado crecimiento son Tumblr, que el año pasado tenía de 200 millones 200 usuarios, 200 millones de usuarios, a 550, o sea, subió eh, grandemente. Así como Reddit, que pasó de 70 millones a 250 millones de usuarios. Snapchat, de 30 millones de usuarios, pasó a 300 en el año pasado. Entonces, aunque es eh, previsible que caiga tras las emisiones directas de Instagram, que está provocando la huida de los usuarios de Snapchat. Hay desplomes, hay otras que se han desplomado, como por ejemplo Google Maps, ahí ustedes la están viendo en pantalla, color naranja, la G y la, el signo de más. Eh, se desplomó, tenía 356 millones de usuarios el año pasado y ya está en cuanto? 111 millones. Se desploma Target, eh, así como Badut, que de, 25, de 300 millones que tenía está en 25 millones. Twitter ha caído paulatinamente, se le marchan las, los más grandes directivo está en picada totalmente y las redes sociales de China están entonces asen, ascendiendo, Imagínate, como por ejemplo China. como por ejemplo WeChat y Cucú, como le decía ahorita, que está en la lista de las 30 mejores, millones de habitantes. entonces tienen sus formas y sus estrategias muy particulares, las redes sociales de China para la comunicación entre ellos, a las redes sociales de esta parte de América, por supuesto. Facebook, en tipología general, tiene 1.650 millones de usuarios, Snapchat, WhatsApp, perdón, 1200 en mensajería, YouTube 1000 y así sucesivamente. La lista es grande y estas valoraciones que han hecho en torno a esta medición eh, es importante, pero Facebook, aunque encabeza la lista de las redes sociales con mayores de usuarios, de personas que usan esta para la conexión, para mandar mensajes, fotos, videos, eh, noticias, compartir informaciones cada diarios a través de esta poderosa redes sociales, se ha visto en un escándalo bastante fuerte, ustedes lo recuerdan, y al principio del mes pasado de abril, pues su creador Mark Zuckerberg ha tenido que ir al Congreso de los Estados Unidos, a pedir perdón. ¿Por qué? Porque ha permitido la fragilidad de que se vulnere la intimidad y la discreción de las informaciones de los usuarios de la misma. O sea, que se le han filtrado datos para que compañías que miden eh, posiciones y que, y que buscan, y por supuesto, venden estas informaciones a grupos, a poderíos económicos y a partidos políticos. Políticos, por, por supuesto, se ha criticado, uno de los elementos fundamentales que se ha criticado es eh, que, de alguna manera lograron entonces utilizarse para campaña para, la pre, para lograr la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump. ¿Y dónde se está guardando toda esta información filtrada por Facebook? Que se habla de más de 80 millones de personas en el mundo afectadas, que se le filtró información según Mark Zuckerberg y reconoció la debilidad del sistema. Están en base de datos rusos. Entonces se hablan de unos 87 millones de usuarios, no 50 como estaban diciendo algunos, que eh, se filtraron y que hay una compañía de nombre Cambridge Analytica que ah, es la consultora que ha, que ha asumido, que ha acogido esa información esa de manera ilegal, de manera ilegal, o sea, la robó. ¿Para qué? Para venderla entonces a otras empresas. Este ha sido uno de los más grandes escándalos que ha logrado que entonces usuarios de Facebook se vayan. Pese a todo esto sigue siendo la principal red social con mayor cantidad de usuarios, como ustedes vieron en las estadísticas que compartí hace unos instantes. Una red social donde su creador, multimillonario de los hombres más ricos del mundo, entonces ha reconocido esa debilidad. ¿A dónde quiero llegar? con un poco del origen, estadísticas y en la actualidad el uso de estas redes sociales. Las son tan poderosas que logran de una vez posicionar y crear una opinión pública favorable o desfavorable a algo. Son muy poderosas que usted a veces no sabe qué se está diciendo ahí, qué es verdad y qué es mentira. Son tan poderosas que te pasan una información viejísima como nueva y usted tiene que saber y tener el sedazo de la comprobabilidad de esa información y sobre todo a los periodistas no nos luce cometer, errar, y creer, confiar de primera mano en todo lo que sale en las redes sociales son fabulosas para presentar una vida bonita, positiva, no, no todo es así Quizás hasta yo en algún momento lo he hecho. O sea, la vida no todo es sonrisa, no todo es alegría. Y detrás de esas mm, fotos bonitas quizás hay tristeza. Sí. Y se disimula y se pone una caparazón para mostrar una cosa que no es. Ahora sí, bien, mucha gente critica que se utilice red social para subir lo más mínimo que usted haga. Hay cosas que la intimidad tiene que ser pre, que prevalecer y tiene que ser privada y guardada y que no todo se debe exponer y que las redes sociales surgieron con la intención de conectar a la gente y demostrar lo positivo de la vida, quizá en algún momento ahora a nivel de periodismo nos interesa todo y han servido como herramienta fundamental para cualquier ciudadano convertirse en periodista eh, móvil periodista digital y mostrar una realidad de un hecho que está ocurriendo en un momento, subirla y esas informaciones tienen reper, repercuten, son, llegan directamente a las autoridades y hay consecuencias. Eso es lo importante. Lo vemos a diario con los abusos. ¿Por qué la señora haitiana que presentamos en el bloque de noticias y que comentamos fue sancionada y llevada a la justicia? <coughs> porque alguien grabó el momento en que ella le estaba dando la paliza a su niña y la subió a las redes sociales y se volvió a virar y obtuvo reacciones eh, negativas en torno a esa actitud, como era de esperarse. Por eso hubo una reacción. Si no hubiese existido un teléfono inteligente, una persona que le hubiese grabado, esa mujer quizás estuviera dándole golpe todavía a esa niña. Entonces, las redes sociales nos permiten, son esa gran plataforma, para que haya consecuencias sobre todo a raíz de denuncias en torno a diferentes hechos Pero también un escenario y un abanico para presentar lo bonito de la vida lo, lo que se quiere lo que usted quiere aspirar, lo que quiere llegar a ser Y exponerse hasta el nivel que usted quiera de su intimidad Hay artistas, hay gente del mundo del arte que lo ponen todo Pero ese es el interés de ellos para que se hable bien o mal Pero que se hable de ellos como lo decía Maquiavelo, que hablen bien, pero que hablen, que me critiquen, pero no, que no me ignoren entonces, porque siempre entienden que el momento que se le está, que se hablan de ello, pues se está haciendo opinión y la gente lo mantiene en su gusto popular y lo, lo recuerda, pues las redes sociales también le decía que todo va a depender del uso que le demos a estas, debe haber reglas y hay países que lo han establecido bastante clara eh, le, legislaciones para que las cosas que se difundan, ellas mismas, cada una tiene su particularidad y te permiten subir una cosa y no la otra, por ejemplo, Instagram, Usted no puede subir lo que usted quiera, ni decir, ni escribir lo que quiera, porque te censura. Si hay palabras hirientes y de que, eh, que atenten contra la dignidad, contra la moral, eh, hay ciertas cosas que no te la prohíben. Entonces cada una tiene sus tiene sus reglas, tiene sus form sus formatos que deben ser respetados y pueden también ser denunciadas, sobre todo en las páginas de Facebook, que más se denuncian cuando se crean perfiles falsos y se mandan informaciones erradas desde cuentas que la gente cree que es que confía en ellas y son falsas. Entonces luego hay que denunciarlas, hay que bloquearla. El tema lo he traído a colación para que pongamos en balance y tengamos bien claro que las redes sociales, Hoy en día es imposible vivir sin ella, pero démosle el uso adecuado a ella. No confiemos de una vez, de una vez de de una vez, que veamos una información 100%, no confiemos en esa investigación. Tratemos de ir un poquito más allá, de investigar, y entrar al Google, investigar qué se ha publicado sobre ese dato, y no confiar y no retuitear, porque son muchas las honras, las dignidades que se dañan y sin, con tan solo dar un clic por confiar. Y en periodismo se le enseña en la academia a dudar siempre. Y si usted no estuvo ahí con mucho más razón, dude, investigue. Y al ciudadano común y corriente, que no es periodista, no tiene quizás el ojo crítico en ese sentido, pues tratemos de usar las redes para crecer como seres humanos, para tratar de buscar soluciones, pero no para... Eh, dañar, honra y crear falsas noticias, porque al final todo se revierte en esta vida, aunque no lo creamos así, todo se revierte. Démosle el uso adecuado, sí. que nos sirva de herramienta para buscar soluciones a problemáticas, no para hacerle agregarle, daño meramente a una gente. Agregarle. Una que debemos de tener tanta conciencia del uso y el manejo como herramienta que favorece al desenvolvimiento y al desarrollo de las personas a que también a través de estas redes sociales llega lo malo. Sí, porque claro. hay mucha gente que se dedica a utilizarla y aprovecharla a para, la vida de los para hacer sí. fechorías uh -huh. y, y, y a cometer crímenes. Así es. Hay datos importantes de la hasta de secuestros a través de las redes. Por supuesto, hay gente y gente que confía y se enamora a través de las redes sociales. Y que y se enamora Jai, y luego viene ustedes y tuvimos la muerte. Por las redes sociales tuvimos un caso pictórico en, en República San, Dominicana Santiago. ahí en, en Cotuí, ah, bueno, que donde es. vino un, un nacional inglés, inglés y se radicó ahí que hubo que despacharlo y buscarle cómo mandarlo para su país. Porque lo que vino fue a hacer una carga Lo que la mujer creía que venía a ser una bendición Sí, ese es uno Pero en Santiago ha habido otros O sea, gente que se conoce por las redes sociales nunca Bueno, en Santiago has, y cuando viene, Que aún esperamos, esperamos justicia Por la abogada, la por Xiomara Xiomara era que se llamaba De un individuo Que por a través de las redes se conocieron Y la matan Así es que nos, no confiemos, investiguemos señores, las redes sociales todo se pinta bonito, pero detrás de eso bonito, investigue que hay un trasfondo y las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Qué pena que no me dé el tiempo para presentar un video, pero en el transcurso de la semana quiero presentarle en otro tema una reflexión interesante con motivo a este mes de las madres. Reflexionemos con el tema de las redes, qué es lo que subimos y el, los, los efectos que logramos con ello. Bueno, hasta aquí mi tema.